después de esa primera entrevista que tuvimos contigo, o sea ya este Lunario totalmente lleno, la, mi pequeña historia, un nuevo disco totalmente diferente a Moraima, ¿cómo te sientes ahora? Encantado de volver a hablar contigo y, y aún más feliz que la última vez que te vi, más agradecido, seis conciertos, cinco soldados, eh, gente fuera sin bordes en la puerta, me pasó en Monterrey, en Guadalajara, aquí en el DF, yo creo que es, es alucinante el cariño que estoy recibiendo, es un crecimiento todavía mayor que el, que el de mi país, o sea, cuando digo que me tratan ustedes mejor que en mi país es cierto, porque para que ahora vayan tan bien las cosas en España eh, significa que yo he trabajado 15 años. Yo he empezado cantando para nadie, ¿no? Entonces yo llegué a México hace 4 o 5 años y había 5 personas, o 10 o 15, que es lo que corresponde cuando alguien viene tan lejos, pero ahora mismo estamos eh, multiplicados por, por, eh, por no sé cuánto. Es alucinante fue el proceso de hacer estas 11 canciones que integran el álbum? Eh, ¿En dónde las escribiste? Supongo que en diferentes lados. ¿Hay sí. alguna a lo mejor que escribiste dentro de la Ciudad de México? La verdad es que en México he comenzado a escribir. Les, les debo una canción, porque además, si sí, sí, lo hablamos creo que la otra vez, porque hice una canción que hablaba de, de Argentina, que se llama el Corazón me Arde, por una visita que hice y, un, y un, amigo mexicano, un buen amigo mexicano me escribió y me dijo oye, ¿México qué? Y dije, ok, ok, ok. Buena crítica. Eh, sí, eh, en mi país escribo en lugares distintos por un motivo muy simple Porque no paso ni dos días en mi casa O sea, yo llego un domingo, hago una lavadora Y me voy el lunes a otra ciudad Promoción, gira, grabación Y no, paro quieto Entonces eh, escribo en distintos lugares De ahí a mis rincones mi pequeña historia Grabar canciones en distintos lugares de España o de México Aquí fue el desierto de los leones Pues un poco para que la gente me mostrara su mundo Como yo mío en mí las canciones Si <risa> de Situación que vive la canción de autor en, en España. Vemos una generación que en México poco a poco se va eh, adentrando también a nuestra mu cultura musical. De hecho, a Diego Gera, un cantautor español, sí. vino hace poquito. A, bueno, está de, de hecho en la ciudad de México. Marwan, Ramiro, el caso tuyo, que eh, también es un caso excepcional dentro de nuestro país. ¿Cómo ves esa situación? Pues veo esperanza por fin. En mi país estaba. No te voy a decir silenciada, estaba en los bares Pero sí estaba en un subcanal, estaba en una corriente más oscura La, la canción de autor hubo un boom muy fuerte en los 90 Ima Serrano, Ismael Serrano, Pedro Guerra, Toncho, Javier Álvarez, Carlos Chávez Y parecía como que aquello desapareciera Cuando no es verdad, únicamente que las grandes superpotencias Los que manejan el, el dios dinero por desgracia Apostaron por productos que daban más dinero Ahí estaban y ahí siguieron, pero de repente en mi país si está resurgiendo una nueva ola, si sí está vendiéndose discos de trova en, los, en las tiendas, por ejemplo me decías que estaba este ya en las tiendas de México y lo agradezco infinito. Eh, creo que, que es muy importante pues, lo que está pasando, ¿no? que, que de repente la palabra se, se demuestra sola, no se puede vencer, la palabra no se rinde, la palabra no puede, no puede ser vencida por música electrónica o por cualquier otro tipo de música. Y tampoco Andrés Suárez, lo vemos en sus canciones, uno pensaría, no, ya Andrés Suárez lo firmó una disquera y quizás deja al lado esta canción de protesta, pero no, dentro de estas canciones de Mi Pequeña Historia siempre impregnas una consigna, algo en lo que tú estás de acuerdo o no de acuerdo dentro de una situación del un país, ¿no? Pues yo creo que sí, eh, había, eh, en aquel 15M en el que creo que fui todo lo activo posible, recuerdo que hubo una crítica muy buena en el Facebook, yo, vi, yo venía de aquel proceso de grabación, sumamente oscuro, triste por mi parte, porque la verdad es que la vida sonreía, pero yo no. Que era un desamor o una depresión, le llamaba, un amor no correspondido. Y, y acabé cuando vuelvo a la marea y estuve inmerso en una depresión de casi un año, en un primer piso de lavapiés de un barrio madricéntrico, escribiendo todos los días canciones del más puro desamor, del mayor de los dolores, de que la vida es horrible y no quiero seguir en ella. Cosa que por fin salí con, con la mayor de las sonrisas y siempre hay una luz, ¿no? Alguien me escribió en aquel, por aquel entonces y me dijo, oye, eh, tú mucho desamor, mucho tal, pero te has olvidado del pueblo. Y me dolió tanto, pero fue cierto, es decir, yo el pueblo tengo más presente que nada porque sé de dónde vengo y sé quién soy. Pero, y de hecho yo estaba allí en la calle, pero no era capaz de escribir más allá del dolor de mi ombligo, no podía estaba inmerso en el mayor de los dolores y recuperé aquella canción protesta como en mi país o desde mi, desde mi país que es una canción que, que espero aparezca en algún disco clasificados es que está en este disco es una canción contra los desahucios algo que en mi país se vivió ver cómo los políticos se enriquecían cada vez más y la gente eran echadas de sus casas y, y tiradas al parque cosa que no salía en las noticias pero yo lo veía con mis ojos ¿no? <risa> los menores de edad no puedan acceder. Estoy viendo a gente que creo que es menor de edad. Sí, sí. Yo, yo soy menor de edad. Gracias a las madres, a las abuelas y a los padres y a los abuelos que trajeron a su nietos y sus hijos aquí como me traía mi madre a los conciertos. Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con el Lunario. También hay gente aquí que está sin entradas, que pidieron eh, las entradas y se anotaron hace semanas gracias de corazón. Y quiero aclarar que esto no es cosa del lunario, no es el lunario que impide la entrada a los menores. Son las leyes estúpidas y cobardes lo que lo hacen. Así que lo siento de corazón y tal y como lo hice en mi país, si ustedes no entran salvo yo. <risa> primera entrevista que te hice hicimos igual una dinámica pero esta vez será una dinámica diferente. Miedo me das, rápida. miedo me das. Sí. Estoy, pre estoy preparado, estoy preparado. vamos a poner un poco en aprieto, vamos a ver qué tanto conoces tus canciones. Te voy a poner los primeros 10 segundos de 5 canciones y me dices... Esto es nuevo, esto me gusta me Y gusta. me dices, qué, qué, qué, este, ¿qué canciones y de qué disco vas? Wow, bien. vamos a ver qué tanto a ver. Las ¿Sabes qué pasa? Yo, lo primero que tengo que decir es que yo no tengo tanto ego como <risa> para escucharme. O sea, yo voy con el dicer y voy oyendo otro, <risa> a otras personas, ¿no? Pero lo voy a intentarlo. A ver, venga, vamos. Con la primera va a ser este álbum. A ver. Dublín. Dublín, perfecto. Justo, sí. Llevas uno. Voy, voy bien. Mírame que te. La viva era flamenco. ¿De qué álbum? Este, si no me equivoco, es Cuando vuelva la marea. Perfecto, llevas dos. Venga, vamos con esto. Imagínanos Cuando vuelva la marea. Perfecto, llevas tres, te faltan dos. Me voy conociendo, ¿no? Sí. <risa> esta. Una noche de verano, mi pequeña historia. Perfecto. Y esta es un dueto que hiciste el año pasado. Yo... Que veo a mi abstinencia. <risa> eso es una canción con Maruán del disco de Maruán sí. y, y la verdad es que es una canción preciosa. Perfecto, Twist. Sí que conoces tus canciones. Bien, ¿eh? bien, bien, bien. Siento muchísimas felicidades. Gracias, compadre. Y muchas gracias por recibirnos aquí en Sony Music. ¡Nueve!